Géminis, Ferrari. Las personas de este signo son sensibles, y e muy intuitivas, por lo que les es fácil sentir empatía con las personas y por lo tanto adaptarse a cualquier situación. El Ferrari es el coche de los Géminis, pues también se sabe adaptar a cualquier ámbito.